Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Hoy la Iglesia nos presenta una advocación mariana que en mi vida espiritual ha estado muy cercana, Nuestra Señora María Auxilio de los Cristianos. Quiero invitarlos para que al iniciar nuestra jornada nos pongamos bajo el auxilio de María. Gritamos y yo sé que cada uno de nosotros tiene dificultades, luchas, cada uno tiene sus preocupaciones en este día. Vamos a acudir a Nuestra Señora, el auxilio de los cristianos. Que ella interceda por nosotros y lleve ante el Padre Celestial nuestra acción de gracias, pero también nuestra petición. Oh María sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. El Evangelio que hoy vamos a meditar, San Juan capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto a todo el mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre. Y no me veréis de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús les ha anunciado a sus discípulos que vuelve al Padre y sus discípulos se han llenado de tristeza. Y no han entendido que es necesario que él vaya al Padre para que el Espíritu venga. A veces, y nos pasa muy frecuentemente, queremos cosas, anhelamos cosas. Pero no nos convienen. No nos convienen. Y entonces vienen las tristezas, las amarguras. Conviene que él...